La vida siempre tiene tropiezos, caídas, decepciones, traiciones, egoísmos, soberbias y. ¿No sabes qué? Eso. Es Sobrando mi amor. Lo importante. Oye oh, yeah. Desarrollar la fuerza que necesitará Mañana cualquiera puede esconderse Enfrentar los problemas, buscar solución Es lo que te hará fuerte El mundo es el gran gimnasio al que llegamos Ayer va familia, todo el Cada quien elige su camino Hoy día me siento no fuerte y volví a caer Y se no al el problema y desaparecer Pero llegué más fuerte y le puse la fe Para darme cuenta me tengo que se el es mi pena mis con el conecte Y coloca un tema hoy día saque del baile pa' familia, también son bifes Y con ellos hoy día también avance Es momento de rodar, no diga nada, Acelera, luz verde a la, la loquera Perseverancia, la persoba canillera Apuro los baile pa' familia Anda, collito, campana, Lillera, Soy pensativo, hay momentos que la mente Tiene era. será era, Paciencia, nunca la ligera Trae problemas, paciencia, sigue tu problema por camino conciencia conciencia rueda rueda solo toma la ligera. rueda rueda en la vida me espera rueda rueda donde la, la, la, la, la mañana espera rueda rueda paso se hace rueda rueda solo toma la ribera rueda rueda la vida me espera rueda rueda donde la ya ten cuidado ese fuego que permites que te ilumine Alguno fuego hace mal Aunque te abriguen no puedes respirar Del incendio que va para mal Pero si sí puedes sentir el calor De lo que te hace volar El sentido de la vida es retórico en tu mano Hay cartas como un abanico Lento cuando sientas que llega el pánico Quirúrgico estratégico como un cirujano Uno a otro del suelo nos paramos Haciendo música sincera el alma la sanamos Vale más intentar lo que no haberlo intentado como sabrás si lo habrías logrado si la meta hubieses alcanzado Suelta tus alas en medio del pantano Lucha hasta el final como un espartano Vuelve más fuerte de la derrota mi hermano Si está la invitación a encender el rural falla Conexiones mentales vamos creciendo en la batalla golpes de la vida estamos claros por eso me paro Los falsos de más empiezo a poner dedicación después de unos cuantos fracasos es que de la vida jamás permito bajar los brazos ya que lo caso me desahogaba en un papel y comprendí que rueda rueda los días como un carrusel no me digas que no, que no, que no, que no puede si aún no lo intenta y verás que tú y yo juntos mantener la fe no se pierda no me digas que no, que no, que no, que no puede si uno lo intenta y esperas que tú y yo juntos a mantener la fe no se pierda